El nombre de Ruta 56 hace referencia a la ruta por donde pasa Palmas. Palmas es una subida legendaria aquí en Medellín, entonces pues por eso salió el nombre de ahí. Somos alrededor de 30, 40 hombres de todas las edades y obviamente pues si las mujeres se quieren animar lo pueden hacer. muy juiciosos y a la vez muy competitivos. Entrenamos casi toda, todos los días de, en la semana y tratamos de meternos en todas las carreras, que eso es como lo que nos da nivel. Nos encanta la leña, somos saicos. En Nueva York tuvimos un excelente resultado. Pudimos meter a cuatro de los integrantes de Ruta 56 en el top 15, logrando un cuarto lugar con Daniel Hernández. En la categoría de equipos pudimos salir campeones. Quedamos de primeros por equipos y vamos por más.